Hoy en de lo resumas sino más La saga de James Bond con John Connery Esta es la historia de Bond, James Bond Bond James Bond Bond, James Bond Mi nombre es Bond, James Bond My name es Bond, James Bond un agente secreto que usa el código 007 y que trabaja para el servicio secreto de inteligencia británico a 6 y también tiene licencia para matar. Y también tiene un montón de habilidades que usará para salvar al mundo, tales como pelear, abrir cajas fuertes, bailar con mucha gracia y embocar el sombrero en el perchero. Además tiene varios artilugios que le facilitarán la vida, tales como un maletín con un cuchillo, un sobre todo antibala, tanques de oxígeno que disparan, un cigarrillo que dispara y un helicóptero que aparece mágicamente. Quite fast. Can do anything. Just your type. Toy Y obviamente también como todo buen Shen Bond, tira frases ingeniosas. How did it I think they were on the way to a funeral. There's a saying in England cuando smoke fire. Ah, y también toma vodka con Martini. Las aventuras de Bond, Jane Bond empiezan en el Doctor No, donde unos agentes del A-Man 6 son asesinados. ¡Pum, pum! Bond, Jane Bond es el encargado de descubrir al culpable. Se va para el aeropuerto, después se pelea con un tipo, después se pelea con dos tipos más, se echa por la mina y después mata a otros tres tipos que lo seguían. Pero los malos también lo quieren matar a él, porque en un momento se le meten en la pieza mientras duerme y en vez de pegarle un buen tiro en la cabeza, que sería más rápido, más fácil y más seguro, le tiran una tarántula para que lo envenene. Y cagate de risa. No lo mata. Igual, no lo hubiese matado porque las tarántulas no son venenosas. Datazo del reino animal. El que estuvo bien fue otro malo que lo quiso matar pegándole unos buenos tiros. La cagada es que ese no era Jane Bond, era una almohada. Entonces, Bond, Jane Bond lo mata a él. Después de todo esto, James descubre que el jefe de los malos vive en una isla, entonces va para allá y después de dormirse una siesta, de bañarse de forma muy sensual delante de una muchacha, de sobrevivir debajo del agua usando unas cañas y de matar a otro tipo, después de todo eso llega a la guarida del villano, que es nada más ni nada menos ni nada más que el Doctor No, un terrorista chino que tiene manos de metal y que trabaja para Spectre. Soy miembro de Spectre. ¿Spectre? ¿Spectre? ¿Spectre? ¿Spectre? ¿Spectre? Specter. Specter. Specter. Su objetivo es sabotear unos viajes espaciales de la NASA para conquistar el mundo. Eso se lo cuenta a Jane Bond y en vez de matarlo lo encierra en una celda. James Bond se escapa, mata a un soldado, se infiltra en las instalaciones del doctor No y sabotea todos sus planes. Y mata al doctor No, sumergiéndolo en radiación. Y el doctor no No se puede salvar Por culpa de sus manos de metal Consejo No use manos de metal Seguime para más consejos sí. La cosa termina con Bond Jane Bond Sacudiendo la coneja Con la chica que conoció en la isla Usted es adicto al sexo. En esta primera película de Jane Bond, de Roger Conan y mató a 7 personas. ¿Cuántos matará a lo largo de toda la saga? ¿Superará a Roger Moore que terminó matando 54 personas? ¿Superará a Pete Brosnan, que terminó matando 67 personas? Eso lo vamos a descubrir al final del video. Si no viste los resúmenes de los otros James Bond, te los dejo ahí arriba. Y también te tengo que pedir que te suscribas. Este momento de mierda. Sí. Así que pega una suscribida y una me gusteada y una retuiteada y seguidme en Twitter que tengo Twitter, y en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Sigo. La cosa sigue en The Rusia con Amor. Esta película empieza con un ruso matando a James Bond. Pero en realidad no era James Bond. Era un tipo con una máscara de James Bond. Quien lo mató es un agente llamado Red que pudo matar al falso James Bond en tiempo récord. 1 52 seconds. That's excellent. Por eso es contratado por la número 3, una señora que prueba la resistencia de red. Y lo contrata porque puede matar a Jane Boy en poco tiempo. Atentos a eso. Mucha atención. ¿Quién es la número 3? Bueno, es un agente de Spectre que trabaja para este señor que acaricia un gato. Nunca le vamos a dar la cara a este señor, pero sabemos que quiere una máquina que se llama Lector que sirve para descifrar códigos. Cuestión que la número 3 es un agente de Spectre infiltrada en los servicios de inteligencia ruso que le pide ayuda a una tal Tatiana, que es una agente rusa que no sabe que el número 3 está en Spectre. Y se preguntarán, ¿qué está haciendo Jane Boy a todo esto? Claro. ¿Y qué va a estar haciendo? Peinándola con deja con una mina porque de la rueda anterior Nino. ni noticias cuestión que la número 3 le pide ayuda a Jane Bond para que consiga el lector antes que el número 1 Jane Bond sabe que el número 3 trabaja para el espectre, pero el número 3 no sabe que el Jane Bond sabe y Jane Bond sabe que Tatiana no sabe que el número 3 sabe que no sabe tengo un barullo bárbaro en la cabeza no importa lo importante es que todos quieren el lector ese cuestión que Bond Jane Bond va a buscar el coso ese y en el medio mata unas personas se acuesta con Tatiana mata a dos tipos más en un helicóptero se cruza con red y te acordás que lo contrataron porque podía matar en dos minutos minute, 52 bueno los estafó a los despectes porque cuando tienen la oportunidad de matarlo se va a tomar todo su tiempo para contarle todo el plan de número uno idiota y después cuando lo puede matar de nuevo le va a dar un cigarrillo a james bon para que fume idiota a Ivonne usa su maletín que puede tirar gas lacrimógeno y lo mata <risa> Después Tatiana mata, número 3, y los buenos se hacen con el lector. La cosa termina con Bond, Jane Bond y Tatiana peinando la coneja y viviendo felices para siempre. La de vital importancia, no se revela la identidad del número 1. ¿Quién será? I don't know. Pues no lo veremos en la próxima película que es Goldfinger, acá Bone, Jane bon, empieza con todo, se infinta en un lugar, se pone un smoking blanco, hace explotar toda la mierda, se chapa una mina, ve por el reflejo de la pupila que un tipo quiere matarlo, lo caga a piñas y lo mata electrocutándolo en la bañera. Y después se va con una mina que le haga masajes Un campeón el tipo Es el pináculo de su evolución El villano acá es mi villano favorito de James Bond Goldfinger Un traficante de oro que su objetivo es tener más y más oro Para cumplir su objetivo cuenta con un tipo que te decapita con su bombín con una señora con una ametralladora, con una mesa de pool que se convierte en panel de control y su técnica para matar es pintándote todo de dorado hasta asfixiarte. ¡El bestia! Jane Bond tiene que detener al Goldfinger y acá aparece por primera vez Q, el viejo que fabrica los artilugios. El mismo Q de la saga de Roger Moore y el mismo Q de la saga de Pete Brodner, poniendo bases más sólidas a que todas las películas de Jane Bond corresponden al mismo universo y que Jane Bond es un nombre clave que pudo usar varios agentes, como el Papa. Aunque en una de Roger Moore se ve una tumba de una tal Teresa Bond y eso derrumba la teoría. En fin, seguimos con Goldfinger. Bond, Jane Bond, se va a buscar a Goldfinger y en el medio mata a un tipo de un tiro. Se pelea con una mina, pero después cogen y mata a unos tipos haciéndoles chocar con el auto. La cuestión que lo atrapan a Jane Bond y en vez de pegarle un tiro en la cabeza que sería más rápido, más fácil y más seguro protagonizan una de las escenas más icónicas de Jane Bond. Sí, la de los Simpsons. Ingenioso, ¿no crees, señor Bonds? Ahí casi casi que lo matan, pero Jane Bond lo convence a Goldfinger para no matarlo. Después Jane Bond se escapa, se cruza con el tipo del bombín y lo mata electrocutándolo cuando el tipo va a agarrar su bombín. Lo mató usando el amor por su bombín. Después desconecta una bomba en otra escena icónica porque es de la pistola desnuda y después mata a Goldfinger en un avión. Esto termina con Jane Bond acariciando a la coneja con su compañera. Es adicto al sexo. Entonces la cosa sigue en operación trueno y acá la cosa empieza las piñas también porque James Bond se infiltra en un lugar, mata a un tipo de vestido de mina, se escapa de una mochila de propulsor y termina con una mina haciéndole masajes. Un campeón. Es el pináculo de su evolución. El villano de esta entrega vuelve a ser el número uno de Spectre pero acá tampoco va a mostrar la cara. Quien va a operar en su nombre es el número 2, que es este tipo con parche. Ellos consiguen dos bombas atómicas y amenazan con tirarlas pidiendo a cambio algo de guita. Bond, James Bond, los va a detener allí en el medio se se chapa una mina, mata a dos tipos a tiros, se chapa a otra mina, apuñala un loco abajo del agua y mata a un tipo con un arpón Y en un momento lo van a matar y Bond usa una mina como escudo. Así que esta muerte también es tuya, Jane Bond Después lo encuentra el número 2 en un barco y lo va a enfrentar protagonizando una pelea bajo el agua con los secuaces donde me costó mucho entender cuál era Jane Bond Después al número 2 lo mata una mina, y eso a James Bond lo recalienta y se va a terminar encamando con ella. Probablemente Sean Connery sea más promiscuo que Roger Moore. I know a about women. Dato de vital importancia, el número 1 sigue sin mostrar la cara. ¿La mostrará en la siguiente película? Sí. Sí, la muestra, porque la cosa sigue en solo se vive dos veces y acá el villano vuelve a ser el número 1, el líder de Spectre. Spectre. Spectre? Spectre. Acá se cerró unas bases de la NASA para provocar una tercera guerra mundial. Solo James Bond podrá detenerlo, la cagada es que a James Bond lo cagaron a tiros y James Bond muere. Después lo velan, lo tiran en agua y ahí descubrimos que no está muerto, todo lo contrario, está vivo, eso de la muerte fueron puras patrañas, patrañas. Y después se va a hacer masajes, qué manera de hacerse masajes este James Bond, eh? claramente el James Bond de John Connery es el James Bond menos contracturado, en fin. James Bond va a detener al número uno y en el medio se encama con una mina, lo baña en otras minas y mata a mucha pero mucha gente. <risa> Llega a la guarida del número uno y acá vemos por primera vez su cara. Soy Ernst Stavro Blofeld. They told me dijeron que estuviste asesinado en Hong Kong. Sí, esta es mi segunda vida. Solo viviste dos veces, señor Bond. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y si le ven cara conocida es porque vieron Halloween. Es el Dr. Loomis. Cuestión que el número uno pudo haber matado a Jane Bond de un tiro en la cabeza, que sería más fácil, más rápido y más seguro, pero en vez de eso prefiere contarle todos sus planes. Y después tuvo la oportunidad de matarlo. ¡Kill Bond! ¡Now! Pero Jane Bond vuelve a usar el truco de dame un cigarrillo. Y le dan un cigarrillo y justo oh, este es el cigarrillo que dispara así desbarata todos los planes del número uno que se termina escapando y jane Bond culea con la piba de turno entonces la cosa sigue en los diamantes son eternos acá jane Bond se vuelve a acusar con el número uno que tiene una cara completamente diferente y después de matar un secuaz y de matar a otro tipo lo mata el número uno de una vez y para siempre Solucionado este no problema Jane Bond se va a encamar con una mina Después tiran a la mina por la ventana E inmediatamente Jane Bond se va a encamar con otra Maestro, un código, te pido, viejo, uno solo Después de encamarse un rato se va a investigar un traficante de diamantes Y después de matar a un tipo Descubre que el traficante de diamantes Es nada más, ni nada menos, ni nada más Ni nada menos, ni nada más, ni nada menos Pero bueno, basta ¿Qué? Good evening, Mr. Bond. Blow, Pero no uno, sino dos Good evening, 007. O sea, que el que mató era un doble, y acá mata otro doble. Jane Bond logra truncar los planes del número uno, pero este se escapa y vuelve a aparecer en Solo para tus ojos, donde el Jane Bond de Roger Moore lo mata. La película termina con James Jane Bond perdiendo fe a un tipo y metiéndole una bomba en el culo a otro. Y con 58 muertes, John Connery ya supera a Roger Moore. ¿Logrará superar a Pierce Brosnan? La verdad que no, porque la siguiente y última película es Nunca Digas Nunca. Pero no es parte del cano de Jane Bond, los personajes recurrentes están interpretados por otros actores, incluso el número uno que acá lo hace Max von Sydow. En esta película vamos a ver un Jane Bond bastante más maduro, porque pasaron 15 años desde la película anterior de John Connery. Acá sumamos poquísimas y ver Vergonzosa muerte. Como este tipo que Jimbo le tira su orina en la cara. Y el tipo se muere porque se clava unos vidrios. Y mata a otra mina con una lapicera que dispara. Así que con 60 muertes John Connery supera apenas a Roger Moore, pero no supera a Pete Rowland, que se mantiene en la punta del top. Esta película y por ende el ciclo John Connery terminan con Bond James Bond mirando a cámara y guiñando un ojo. Ahora solo queda la saga de Daniel Craig. The Bond. James Bond. Y también de los otros Jane Bond que andan perdidos por ahí. Pero eso será para otro momento. Yes. Yes, you're right.